cuando hablamos de extraterrestres podemos pensar pues muchas teorías de muchas formas y con diferentes características pero nos hemos preguntado muchas veces estamos solos en el universo quizá tú también te lo has preguntado pero lo más curioso de todo esto es que científicos e incluso podemos decir que universidades han hecho un estudio de cómo podrían ser nuestros vecinos extraterrestres si quieres saber más no te vayas quédate aquí conmigo y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Ya sabéis, yo soy Rafa Fernández y os mando un cordial saludo. Pero no os vayáis porque yo creo que el vídeo de hoy es muy reflexivo y creo que nos va a ayudar a pensar sobre el tema de cómo son los extraterrestres. Pues bueno, parece ser que científicos de la Universidad de Oxford muestran por primera vez Cómo la teoría de la evolución puede usarse para apoyar predicciones sobre formas de vida alienígenas y comprender mejor su comportamiento. Muestran que los alienígenas están potencialmente configurados por los mismos procesos y mecanismos que dieron forma a los humanos, como la selección natural la teoría apoya el argumento de que las formas de vida extraterrestres se someten a la selección natural y son como nosotros es decir evolucionando para estar más en forma y ser más fuertes a lo largo del tiempo ya sabéis la teoría del evolucionismo bueno sam levin que es un investigador del departamento de zoología de oxford dijo en un comunicado algo así una tarea fundamental para los astrobiólogos que son los que estudian la vida en el cosmos es pensar cómo sería la vida extraterrestre pero hacer predicciones sobre los extraterrestres es difícil Solo tenemos un ejemplo de la vida es decir la vida en la tierra para extrapolar pues bien los enfoques pasados en el campo ...de la astrobiología han sido en gran parte mecanicistas... ...sí, tomando lo que vemos en la Tierra... ...y lo que sabemos sobre química, geología y física... ...para hacer predicciones sobre los alienígenas... ...bueno, en este, en este vídeo... ...lo que quiero ofreceros es diferentes enfoques... ...o enfoques alternativos... ...que es utilizar la teoría de la evolución... ...para hacer predicciones... ...que son independientes de los detalles de la Tierra. Es decir, vamos a darle este enfoque simplemente, nada más. Porque hay muchas más teorías, esto ya lo sabes tú, querido amigo. Que hay muchas teorías en relación a todo esto. Pero bueno, usando esta idea de la selección natural extraterrestre como marco... ...el equipo abordó la evolución extraterrestre y cómo surgirá la complejidad en el espacio... La complejidad de las especies ha aumentado en la Tierra como resultado de un puñado de eventos conocidos como transiciones importantes. Estas transiciones ocurren cuando un grupo de organismos separados evoluciona hacia un organismo de un nivel superior, cuando las células se vuelven organismos multicelulares, por ejemplo. Tanto la teoría como los datos empíricos sugieren que se requieren condiciones extremas para que se produzcan transiciones importantes. Bueno, pues el documento también hace predicciones específicas sobre la composición biológica de alienígenas complejos y ofrece un grado de percepción de cómo podrían ser. Bueno, a todo esto Sam Levin agregó Todavía no podemos decir si los alienígenas caminarán sobre dos patas o si tienen grandes ojos verdes. Pero creemos que la teoría de la evolución ofrece una herramienta adicional única para tratar de comprender cómo serán los extraterrestres. Y hemos mostrado algunos ejemplos de los tipos de predicciones fuertes que podemos hacer. Al predecir que los extraterrestres sufrieron transiciones importantes que es como ha surgido la complejidad en las especies en la Tierra, podemos decir que existen un nivel de previsibilidad para la evolución que los haría parecerse a nosotros. Ojo con lo que está diciendo este científico. Bueno, como los humanos predecimos que están formados por una jerarquía de entidades todas las cuales cooperan para producir un extraterrestre en cada nivel del organismo habrá mecanismos para eliminar el conflicto mantener la cooperación y mantener el funcionamiento de organismos, incluso podemos ofrecer algunos ejemplos de lo que serán estos mecanismos no nos vamos a meter en temas de biología compleja, pero hay potencialmente cientos de miles de planetas habitables, solo en nuestra galaxia no hace falta irse a otra, sino la nuestra. No podemos decir si estamos solos en la Tierra o no, pero hemos dado un pequeño paso al responder, si no estamos solos, ¿cómo pueden ser los vecinos? Bueno, esto plantea muchísimas incógnitas, porque yo os pregunto una cosa, oye, y este señor, esta universidad, Oxford, se está empezando a pronunciar sobre la vida extraterrestre Evidentemente lo que yo he hecho ha sido un poco aportar lo que este señor ha dicho Y vosotros pues bueno toméis una opinión al respecto Pero sí es cierto de que está pasando algo ¿No lo crees esto así amigo? Yo creo que sí, que tú también tienes esa duda y que te estás planteando un montón de preguntas a raíz de esto. Porque ¿cómo puede ser que la Universidad de Oxford hable de los mecanismos de la evolución en los extraterrestres? Oye, te puedo plantear a ti una pregunta, querido amigo, y por favor, respóndeme aquí abajo, quiero tu participación, porque creo que la información tiene que ir en los dos sentidos, de, de mí hacia ti y de ti hacia mí. El canal, en este caso hacia mi persona, y que podamos incluso hacer algún programa de aquí a un tiempo hablando y charlando sobre estos temas. ¿Por qué nos sueltan todo esto? La Universidad de Oxford, no estamos hablando de una universidad de tres al cuarto, estamos hablando de la Universidad de Oxford. y que hace estos planteamientos. Oye, quizá ellos saben esos mecanismos de la evolución de la vida de seres extraterrestres pero no de entidades biológicas microscópicas sino de entidades grandes y de complejas formas celulares es decir como nosotros están soltando ya un poquito de cuerda y que nosotros pensemos que es lo que ellos ¿Saben o no saben o quieren decir o no nos quieren decir? Pues esto plantea, a mí por lo menos, me plantea muchísima duda. Porque, oye, ¿qué hacéis hablando vosotros de esto cuando la Universidad de Oxford podríamos remontarnos a artículos anteriores y no de hace muchos años, negando la evolución en otros planetas de nuestra galaxia? Donde sean habitables. Si os dais cuenta, cada vez son más los planetas que supuestamente son habitables. Y además lo sacan a bombo y platillo. Y podéis pensar que quizá NASA eh, nos oculte cosas. Bueno, es que hay más agencias implicadas en todo esto de poder observar el universo. En fin, yo os dejo esto aquí. Y me gustaría que por favor opinarais aquí debajo. Porque este comentario, estudio, me ha parecido muy extraño. Pero muy extraño que ha llegado a mis manos. Y además de una forma un tanto extraña, un tanto rocambolesca, porque me viene a través de una universidad. Esto nada más que se publicó en Europa Press en el año 2017. Así que dejo esta información y por favor, colaboremos en este tipo de noticias. Comparte el vídeo. Y si te ha gustado, le das al like. Así que gracias amigo. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la vista.